Es queso untable, pero no un queso untable cualquiera. Su nombre nos da pistas. RICESE. Mezcla de rice, arroz y cheese, queso. Hasta aquí nada sorprendente de no ser porque este queso, con base de arroz y fermentos lácticos, es apto para celíacos y pueden tomarlo también las personas con alergias o intolerancia a la lactosa o a la proteína de la leche. La innovación ha sido elaborar un queso vegano y sin gluten y ofrecer, por tanto, la alternativa. Al final, alternativas veganas de queso no hay. No hay desde, desde, desde la perspectiva mutable y con la variedad de sabores que nosotros te damos. Y si son veganas, a lo mejor pueden ser que contengan gluten, que sean... Restric restricciones para la gente celíaca. RICESE es el fruto de 14 meses de trabajo e investigación de uno de los equipos de Fornejanz Ciencia, grupo de generación espontánea de la UPV. Los seis estudiantes que lo componen ya contemplan diferentes opciones de futuro mientras mejoran la calidad de su invención. Podríamos montar un pequeño obrador donde ir creciendo poco a poco o podríamos buscar una empresa grande ya, eh, ya consolidada con la que nos ayudase a crecer. ...ya tenemos algunos contactos de empresas grandes... ...en las que ya podemos trabajar con diferentes fermentos... ...o diferentes materias primas... ...para poder nuestro producto ya lanzarlo". Por dentro, pero también por fuera... ...este producto cubre varias necesidades. Al final el envase cuenta con una etiqueta transparente... ...lo cual hace que puedas ver el producto interior... Después de todo el trabajo que hacen nuestros compañeros, también tenemos que hacer que el producto se venda y que tenga una imagen renovada, actual. Ricese obtuvo el tercer premio en el prestigioso Cerdamen Nacional de Cotrofelia de 2022. También fue condecorado en la última edición de los Premios Ideas de la UPV.